Hola mis hermanos de la fe que conquista, otra semana más, otra misión más aquí en la fe que conquista Siempre ando de la gloria y la honra a nuestro Señor Hoy eh, el Señor nos trae, esta semana nos trae una palabra dice que más que vencedores Y hoy vamos a hablar en el, en el libro de Hechos, versículo, capítulo 28 del 1 al 10 Y nos habla cuando Pablo uh, estaba en la isla de Malta Vamos a leer rápidamente esta palabra eh, Y dice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 y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un, un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el, uh, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de, dicen,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 Pablo fue picado por esa víbora, como nos, nos habla aquí esto es hermo, es hermo, es esta hermosa palabra del hombre poderoso. Nos habla que, que todos pensaban que Pablo iba a morir, y lo dice el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían, uno, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Recuerda que se está, habían escapado de una tormenta que destrozó ese barco. Y siguieron las direcciones de, de Pablo. Eh, y entonces, mira que en esta en esta palabra que nos trae el Señor, y cuando el, el Espíritu Santo nos da estos apuntes maravillosos que su mano, aquí no nos dice que su mano se hinchó y, y, y que el veneno lo mató, no, no nos habla de eso, aquí en esta palabra. Y eh, en estos versículos no menciona que la picada... No le dolió, no lo, no lo habla tampoco, en lo, que, en lo que leímos, en lo que escuchaste. Pero mira, Dios no te promete que de librarte del dolor, de la picada, de, de esa, a, a él de pronto le dolió, le sintió un malestar, pero sí del efecto del veneno. Cada cosa que tú pases en tu vida, van a ver, van a ver eh, de pronto cosas que te van a doler. Pero de las consecuencias de lo que va a venir después de eso, eh, eh, el Señor te, va, se, te puede librar. Pero de esa mordedura, algunas situaciones van a doler, como dice la palabra, pero no te van a matar. Algunas cosas te van a doler, la crítica, el juzgamiento, y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso recuerda que Dios es nuestro refugio. Y Él va a ser tu refugio toda, de mañana, tarde y noche, todo momento de tu vida. Tú tienes que exponer tu corazón al Señor. Si, no, tu, si tú no pones tu corazón al Señor, déjame decirte que no estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, recuerda esto Siempre debes darle la gloria y la honra al Señor. Y miren lo que nos dice un Salmo y, el, el Salmo 37, eh, capítulo 5. Encomienda Jehová tu camino y espera en él. Y él hará siempre, cada mañana, cada momento, en todo lo que tú hagas en tu vida, encomiéndoselo a él. Como leíamos en Hechos, capítulo 20, uh, 28, del versículo 1 al 10, a él lo picó una víbora. Y no le pasó nada. Pero como una vez más, en esta, en esta palabra no nos dice que le dolió, no nos dice que se desmayó, no dice que, se, que el veneno le hizo daño, no. Más bien. Los moradores de esa isla vieron lo que el Señor se glorificó en él. Mostró su misericordia, mostró su gracia. Y así lo haciendo contigo. Está mostrando su gracia, su misericordia contigo. Tienes que disponer tu corazón, tienes que disponer tu mente, tienes que disponer todo. Recuerda bien a lo que nos dice en el primer versículo, y primero y segundo que nos dice, estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca hum humanidad. Muchas veces vas a recibir esa humillación, vas a recibir como que la gente no te va a tratar bien. Pero eso es lo que te menos te debe importar hoy en día si tienes una madurez espiritual. Y mira lo que continúa diciendo, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recuerda, del hombre no se puede esperar nada, pero de Dios se puede esperar las cosas sobrenaturales. Él pagó un precio sobrenatural en nuestras vidas, esos clavos, esos latigazos que recibió. Eh, está diciendo, bueno, yo pagué el precio, van a haber mordeduras, van a haber críticas, van a haber eh, cosas, pero de ese veneno yo te libre ya en el nombre poderoso de mi nombre. Y mira lo que nos dice también un salmo maravilloso del 118, el 118, capítulo 8. Mira lo que nos dice: Mejor es esperar en el Señor que esperar en hombre. Mira lo que nos estaba diciendo: Mejor es esperar en el Señor que esperar. Entonces, eh, al ver llegado a esa isla de Malta, eh, pues se sintieron como mal porque el hombre no lo recibió bien. Pero mira lo que. Cómo cambió, hizo un cambio de 180 grados, de 360 grados, que la gente vio la marav las maravillas del Señor a través de Pablo. O se llamaba, uh, llamaba Saulo. Y entonces vieron que no le hizo nada y lo vieron como un Dios. Pero eso tienes que tener mucho cuidado, que no te vean como un Dios, te vean como otro ser humano, que la misericordia y esa gracia que te está, que, que está recibiendo de esa gracia basada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Proverbios 3, 5 nos dice: Fíjate en el de, del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre apóyate en el Señor. Mañana, tarde y noche, en todo momento, siempre, siempre te fíjate en el Señor. Eh, está en su presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tienes tu, sant, tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús en tu hogar. En, tu, en, en, el, en el lugar de trabajo Donde tú vayas Siempre está lleno del nombre poderoso de Jesucristo Jeremías 17, 14 Mira lo que nos dice Sáname, oh Señor, y seré sanado Sálvame y seré salvo Porque tú eres mi alabanzador Lo Dale gracias al Señor, como siempre lo digo yo Por esa dulce por, por esa arepa, empanada do, eh, No sé, lugar donde tú comas arroz, papa no sé, siempre agradecele por lo, el alimento que te dé, el techo que te comiendo. Si estás comiendo pan con agua, dale, gloria y la honra al Señor. Porque el Señor es bueno y maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que somos más, más que vencedores. Dale gracias al Señor. Pablo, una vez más, fue picado por una víbora, pero no le pasó nada. Pero aquí, en este versículo, nos dice que le dolió, que no le dolió, que se le hinchó. No, nos van a picar, nos van a hablar, nos van a juzgar, nos van a criticar. ¿Van a doler? Claro que sí. Pero ese pasado hay que dejarlo a, atrás. Con ayuda de quién? en Cristo Jesús. Es el único que te puede ayudar. Es el único que nos puede borrar esas cosas de nuestro pasado. Y seguir adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya para ir terminando Romanos 8.28. Mira que en, ese, en este versículo, más que vencedores, nos habla que... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un llamado grande y poderoso en el nombre, poderoso de Jesucristo. Tu llamado es maravilloso, tu llamado es sobrenatural. Así que yo te invito que no importa la picadura, no importa el problema que tú estés, siempre fíjate en el Señor. Que el Señor te ha librado de ese veneno, como lo hizo con Pablo. Te ha, te ha, te ha librado de esa amargura, de esa tristeza de lo que piensa el hombre, pero nunca, nunca confíes en el hombre. Como nos dice en el Salmo 118, 8, ah, mejor es esperar en el Señor que esperar en hombre. Entonces, si tú confías en un hombre, mucho cuidado, siempre espera en el Señor, entrégate al Señor y dale siempre la gloria, la honra y el poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Y algo maravilloso que el Señor nos dice, vamos a ir a a Marcos, que me, el Señor me, lleva, me, me trae ahorita Marcos, capítulo 16, rápidamente, rápidamente, 16, eh, versículo del 15 al 18, y aquí es cuando el Señor Jesús conmocionaba a los apóstoles y, lo dijo, y les dijo, y por todo el mundo, y predica el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y, mi, y continúa diciendo los dos últimos versículos, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los, uh, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tú lo crees, tú dirás, claro que sí, declaro mi sanación, declaro que soy más que vencedor. Entonces el Señor te está diciendo, eh, eh, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Tú crees en el Señor, tú dirás, claro que sí. Llegó el momento, mi hermana, mi hermano, si no eres bautizado, que bajes en aguas agua y creas en el Señor. Si has bajado en aguas, arrepiéntete, le pido perdón al Señor y dile, Señor, venme aquí, Señor. Estoy preparado para seguir luchando. Y termina el versículo diciendo. Más el que no creyere será condenado. Tú no quieres ser condenado, condenada en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú quieres ser salvo en Cristo Jesús. Y mira lo que termina diciendo. Te lo voy a repetir porque eso es maravilloso. El versículo 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y, y si vienen. Cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como Pablo creyó, no le pasó nada. Creyó en Cristo Jesús, creyó en, en esa fe, creyó realmente que Él es el Salvador. Así que el Señor te pide que sigue abriendo esos brazos para Él, ese corazón, ese dale ese tiempo al Señor. Y verás que para nosotros de pronto es imposible, pero para el Señor no hay nada a imposible, todo es posible así que te invito a que oremos Padre Celestial, para la Gloria en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra y poder Señor, gracias Señor porque tú nos has enseñado que somos más que vencedores Señor, creemos en ti Padre Celestial y yo sé que hay muchos hermanos que van a escuchar esta emisión Señor y van a tener esas esa, esas ganas de ser bautizados, hablar con sus líderes con sus pastores Señor y van a tomar este paso maravilloso Señor por como lo dice tu palabra, Señor, tomarán en las manos serpientes y si le vienen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que pondremos las manos en los enfermos y serán sanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu descienda en cada uno de ellos, Señor. Y te damos gloria y honra y poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y declaramos que Colombia es es victoriosa en ti, amado Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, nos veremos otra próxima misión aquí en La Fe que Conquista y siempre dale la gloria y la honra al Señor. Recuerda seguirnos en, nuestro, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, uh, escríbete en YouTube para que recibas estos videos y compártelos con tus familiares, amigos, uh, vecinos y siempre dale la gloria a nuestro Señor. Eh, dale sus likes en Facebook para seguir creciendo como comunidad y siempre darle la gloria, visitenos en nuestra página de cristianos en la gloria, uh, com, y muy pronto estaremos dando mensajes también en, en nuestra red social de TikTok. So, entonces, que recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios y nos veremos en otra misión. Aquí, en la que conquista. Bendiciones.